Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Via conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. gamda Panqueque de papa. Vamos a rallar las papas. Voy a cocinar seis panqueques de la papa. Faltan dos papas de tamaño mediano. Puedes usar la batidora. O la licuadora para tener el panqueque con textura más suave. Y vamos a exprimir el agua de las papas con una tela. Así vamos a exprimir. Si dejas este líquido por media hora o una hora, vas a tener almidón. Pon la papa en un bol con dos cucharadas de polvo de almidón, un huevo y un poco de sal ya mezcla bien. Echa suficiente aceite en la sartén y vamos a cocinar el panqueque. Puedes crear cualquier forma como una estrella o un corazón, pero yo prefiero un círculo. Cocina unos dos minutos por cada lado. Cocina bien ambos lados. Es importante cocinar con suficiente aceite. Sigue cocinando los panqueques. Y ya puedes comer con la salsa de soya o la salsa de tomate. Voy a cortarlo con los palitos, o sea, palillos. Vea cómo es. Uy, qué rico. ¿Cómo te fue? Es muy fácil, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.